Desconocidos robaron las baterías de la grúa que compró hace poco el ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís El hecho ocurrió la noche del pasado lunes dentro del parqueo del ayuntamiento municipal Ahora no me no, no, no doy cuenta de eso, que se robaron las baterías Pero eso es lo mismo que está pasando en este ayuntamiento Que está haciendo cosas mal hechas, mire el caso de, lo, de un cementerio el hijo que hay. No Nosotros subvenimos la, la, la, la ministra, dice que, que los no saben de eso Así que esto está mango, por, mango por, por manga, como dice la gente. Este ayuntamiento aquí se está haciendo todo lo que la gana. Aquí no hay administración, no hay nada. O si a no se esa batería, precisamente, había haber una investigación rotunda sobre eso. Porque esto fueron por los empleados que se la robaron de aquí, entonces, precisamente, o los serenos. Porque ¿quién puede robar eso de ahí? ¿O complicidad? Entonces, este ayuntamiento está muy mal, se está actuando muy mal. Hay, hay que actuar con transparencia, con equidad, que las cosas se han hecho. Porque este país está así. NTN.